Buen día, permiso. Buen día. ¿Qué haces, Juancito? Te saludo con la zurda. Hola. Estamos acá va? con Juancito, el Catu. Juancito, vamos a monasterio a pescar ¿Qué, ¿Qué tenés? Eh, tengo filé de carpa, tengo filé de sábalo, tengo dientudo frisado, sabalito frisado, dientudo vivo con mojarrotes. Uh. Ay. Y dame una mayonesa y todo eso, una, <risa> una ensalada hermosa. <risa> eh, Pero eh. ahí anda bien el filé de carne. Buenísimo. Bueno, Juancito, toda la temporada, carnada, todos quiero? los días. ¿Qué día abrís? ¿Qué día cerrás? No, ¿Qué horario? No, <risa> todos los días abierto. no acá el tema de.. Eh, no, no, no cerramos. No. Perfecto. Nunca. O sea, la atención todos los días del año. Uh -huh. Bueno. Señores pescadores, acá, encarnada el catu, nos van a matar, están esperando para hacer la <risa> compra. No, me... no puedo ni llegar, mira, no pude ni armar la caña, el loco ya clavó, mirá. 119 encima. Sí, la puedo levantar ahí. Y de si acá la puedo levantar. La puedo levantar de acá arriba. Con la mano. Levantás el año con la no mano. Está reclavada. Qué grande Joaquín ¿Sí? está hambreada la loca ¿eh? no. chao taru, no, no. evolución automática doctura no, no estoy filmando solo así que por ahí sale medio es prolijo Wow. El bobo ahí. Ahí estamos, vamos con la devolución. خلاص a señores, con Joaquín, en un lugar privado, tienen que venir con él para conocer este lugar, ¿eh? ahí estamos, todo con señuelo arriba, la segunda esta. acaba pinchando la tarucha mojarreándola. Tuvo un ataque, muy buena tarucha. ¿Cómo fue ese? Te mojarreaste. Una gomita. Un sitio. Mirá que tarucha. Hermosa.